Bueno, hoy se cumplen 26 años del tristemente célebre Viernes Negro Tú eras una niña, hace 26 años, ¿tú? No, yo di la primicia mundial era en Venezuela ¿Cuántos años tienes tú, Teresita? 54, voy a cumplir La misma, la mía Ah, voy a cumplirlo Somos casi morochos nosotros sí. Pero tú pareces una muchacha, yo en no, cambio estoy viejo Eso ya. fue antes ¿Eh? no. Entonces, el Viernes Negro de ahí venimos ¿Tú cuántos años tienes? 32 Bueno, tenías apenas 6 años te das cuenta, entonces tienes que estudiar mucho ¿Tú cuántos años tienes? 26 26, naciste en el año del Viernes Negro ¿Tú cuántos años tienes? 20 ¿Sí? ¿23? 27 tenías un año cuando el Viernes Negro ¿Tú sabes lo que es el Viernes Negro? Claro que sabes ¿Sí? Hay que estudiar Porque yo estaba citando ahí al lado C Un sabio chino Casi profeta Que dijo 600 años antes de nacer Cristo Dijo eso que Esa frase que yo citaba ahí Pero es muy oportuna Para este momento que nosotros estamos viviendo ¿eh? Y sobre todo para ustedes los más jóvenes Para nuestros niños ¿no? Y todos, todo, todo sin, sin, sin, sin límite de edad No, Todo. La verdadera O la esencia De la verdadera sabiduría Para, para, para un pueblo Está en ...el comprender... ...de dónde vienes... ...el devenir que llaman también... ...de dónde venimos... ...por qué estamos aquí... ...qué ha pasado en estos años... ...qué pasó en 100 años... ...por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora... ...nosotros... ...éramos un país esclavo... ...lo estamos liberando... ...y este acto de hoy es la reafirmación... ...del proceso de independencia nacional... ...pero solo un país en revolución podía hacer lo que hemos hecho nosotros con China ¿Por qué Venezuela nunca antes tenía relaciones estrechas con China solo diplomáticas un embajador y unas notas diplomáticas porque Washington no quería porque Venezuela era un país arrodillado y todos estos dirigentes de la oposición venezolana que son los dirigentes de la derecha venezolana ¿eh? los pitiyanqui que pretenden volver aquí miren este palacio ...ha sido liberado... Bueno, esto no es palacio... ...gracias a Dios... ...esto es una casa... ...mira, Flores... ...más nunca volverán... ...do you understand... ...más nunca volverán... You go to Pekín? ...yes, and you... Ah, yes. ...entonces, más nunca volverán... ...más nunca volverán... ...si ya acabaron ellos... ...acabaron con este país... ...eh... ...ahora andan diciendo que ganamos por... ...que fue una pírrica victoria... ...les dimos... ...mire, compadre... ...les dimos nocao. ...bueno... Eso es lo mismo que decía... Este, ...una vez que, que Cassius Clay le dio un nocao... ...no sé quién... ...entonces el, el tipo salió para el hospital... ...pues no, no, me rozó nada más por aquí... Menos mal. ...menos mal que fue que lo rozó... ...menos mal que lo rozamos compadre... ¿Eh? ...tremenda victoria la del pueblo... ...tremenda victoria... ¿Eh? ...bueno, ustedes digan señores de la oposición lo que quieran... ...pero aquí está la victoria del pueblo... ...hoy creo, dentro de poco... Debe a ocurrir el acto en el Consejo Nacional Electoral, ¿no es? Así me informaron esta mañana, que hoy va una comisión de la Asamblea Nacional, presidida por la presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Silvia Flores, al CNE, así como yo fui cuando, cuando fui electo al acto de, pro, ¿cómo se llama? de... Proclamación. proclamación, ellos van allá para que formalmente la presidenta del CNE, el Poder Electoral, le entregue los resultados. De la aprobación ¿Oyeron? Aprobación, si no se han dado cuenta todavía ¿eh? Por 10 puntos de diferencia 10 puntos de diferencia En cualquier elección Bueno, son 10 puntos Casi todas las elecciones En cualquier parte del mundo terminan Por 5 puntos 3 puntos, 2 puntos 10 puntos, no se han dado cuenta 10 puntos caballero Ahora Fue por no cao la victoria, no cao no, cao, con la base llena. Uh -huh. Ahora, que los respetamos, los respetamos. Sigan ustedes ahora. Ojalá se den cuenta de la realidad. Ellos no, Ellos no respetan al pueblo. Andan diciendo que fue ventajismo. Una cosa es ventaja y otra cosa es ventajismo. Un corredor, Héctor Tomás, en paz descanse, hace poco murió esa gloria nacional, corría. Fue el primer venezolano que puso 10 flash en 100 metros. 10, fíjate, Nicolás hacía cuánto, 10, 10 minutos. <ríe> bueno, yo corría 100, 100 metros, pero yo no, no, nunca bajé de 12. <ríe> Ahora, ¿qué pasa? Es como que Héctor Thomas corriera con Nicolás y conmigo, y contigo, en sus buenos tiempos, ¿no? Que todos tuviéramos la misma edad y tal. Entonces nos gane, nos saque media, media cancha, 50 metros en 100. Allá va Héctor Tomás, obvio, nos dejó atrás. Y venga yo y diga, es ventajismo, eh, porque él, él es más fuerte. Bueno, ¿qué culpa tengo yo que el Partido Socialista y los movimientos sociales y el pueblo venezolano tengan la fortaleza que hoy tienen? ¿Y qué culpa tengo yo que los escuálidos sean tan escuálidos? Entonces vienen a acusarnos de ventajismo. Ventajismo, no, una cosa es ventaja y otra cosa es ventajismo una cosa es la fortaleza moral de este pueblo ¿m? el que es bombardeado todos los días y ha sido bombardeado todos los días y sobre todo en esta campaña de diciembre, enero y febrero con la mentira tratando de, de, de, de atemorizarlo el pueblo ya no se atemoriza el pueblo venezolano está liberado y tiene conciencia, como decía Bolívar de su, de su propia fuerza conciencia de su potencial y está desarrollándolo pero en fin eh, después de la enmienda y de la gran victoria, hoy ha sido una jornada también histórica, con la visita del, del vicepresidente, uno de los vicepresidentes del gobierno chino, uno de los, nuevos de los nueve miembros del Comité Central de un partido comunista que tiene siete, ¿cuántos, perdón? ¿Cuántos millones? 70 millones de militantes. No, lo... No los hemos alcanzado, nosotros tenemos seis por ahora, por ahora. Alcanzaremos el PSUV al Partido Comunista Chino eh, Ahora, histórico lo, lo que hemos firmado Lo del Fondo Estratégico que nos garantiza recursos para inversiones Este año y el próximo año El compromiso nuestro de convertirnos en el primer suministrador de petróleo de China Y vamos avanzando en esa dirección El compromiso de ellos de seguirnos ayudando en el desarrollo agrícola del país, con todo ellos producen alimentos para 1300 millones de habitantes imagínate tú ¿eh? es muy importante todo el desarrollo de los sistemas de riego, la tecnología estamos construyendo, ahora mismo estoy recordando entre otras tantas cosas con China la academia de ciencias agrícolas allá en Barina, arriba en el pie de monte eso va a quedar bellísimo anoche vi las fotos Está levantado. Bien, sector empresarial, con la creación del comité... Ah, es muy importante los empresarios venezolanos del sector privado ahí está coordinen ustedes con Alberto Cudemo, eh, lo hemos designado vicepresidente por el sector privado venezolano de este comité empresarial chino venezolano. Los empresarios chinos están deseosos de importar desde Venezuela lo que nosotros podamos, eh, bueno, eh, enviar a China y están deseosos de hacer convenios con los sectores privados venezolanos ahí está también Miguel Pérez Abad, ahí está Balsamino Belandria ahí está, no vi por allá Agustín Campos, Agustín, ¿qué te pasó? te tomaste en serio la semana del amor, ¿Eh? no vino, no, a lo mejor no lo invitaron Agustín Campos eh, me faltó alguien, Alberto Cudemos, Pérez Abad Bandán estaba ahí también, una gran empresa de metalmecánica de construcciones Alejandro Caste que empresarios por Venezuela. Esos son los empresarios, menos que quieran trabajar con el gobierno. Los que quieran atacar al gobierno, adelante, se están atacando, atacando ustedes mismos, no se dan cuenta todavía. Vamos a trabajar juntos para convertir a Venezuela en un país potencia. Yo he visto por ahí en el poco tiempo que he tenido declaraciones que si el alcalde metropolitano que si el gobernador de Carabobo, el gobernador de Miranda, el otro de los oídos cerrados. ¿Tú te has podido cerrar los oídos, ¿no? <risa> papá? Pues sí, estoy, estoy, estoy tratando de hacer... Mira, anoche yo le iba a preguntar al señor este que nos presentó un número de, de magia este, en la cena. Son cubanos del Circo del Sur y unas muchachas que se doblan. Yo no sé cómo hacen para doblarse. ¿Tú te doblas así? ¿Tú te doblas así? No, bueno, se dobla así, lo mira uno así con las piernas para allá, eh, eh, en las que desaparecen gente. A lo mejor ellos no pueden dar la fórmula Para que uno pueda ser, Taparse los ojos es fácil Pero cerrar los oídos oh, No ha podido Seguramente una, una filosofía muy avanzada todavía No, demasiado, no hemos llegado ahí todavía No, no somos capaces de llegar hasta allá Ahora, yo he, he oído declaraciones Ahora, ¿qué les digo yo? Demuéstrenlo, no lo digan, háganlo Que quieren gobernar para el pueblo? Bueno, entonces respeten al pueblo Dejen de atropellar las misiones de atropellar a los médicos cubanos estos muchachos del circo del sur los han atropellado en esos estados donde ahora la, los fascistas gobiernan bájense de esa nube del fascismo vístanse de humildad vístanse de humildad señores de la oposición y aquí en esta puerta si ustedes se visten de humildad y demuestran con hechos no con discursos con hechos que están dispuestos a subordinarse, no a mí ...a la constitución bolivariana... ...que están dispuestos a subordinarse... ...no a mí... ...al mandato del pueblo... ...que están dispuestos a reconocer con humildad... ...que aquí hay un jefe de estado... ...que merece respeto... ...en esta puerta lo recibiría... ...cuando lo demuestren... ...no con palabras... ...con hechos... ...es de ustedes... ...el accionar... ...yo seguiré cumpliendo... ...con mi compromiso... ...que ya lo he jurado... ...me consumo... ...y me consumiré... ...como dijo San Pablo gustosamente, al servicio de la patria venezolana. Me voy ahí porque tengo más trabajo. Buenas tardes, Bien, de esta manera concluye estas palabras del presidente, este intercambio con la prensa que se encuentra acá en el Palacio de Miraflores, eh, cubriendo lo que fue la visita del vicepresidente de la República Popular China. De esta manera concluye esta importante visita en la que se han suscrito nuevos acuerdos y en la que, como acaba de destacar el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, uno de los más importantes es el incremento del Fondo de Inversión Conjunto China-Venezuela en 6 mil millones de dólares más y que servirá para impulsar importantes proyectos de desarrollo a nivel nacional. De esta manera nosotros concluimos esta transmisión y devolvemos el pase a los estudios de la noticia.